Hola, bienvenidos a esta masterclass en la que vamos a hablar de planes de carrera e identificación de potencial. Mi nombre es Isabel Villares y soy profesora del máster de Dirección de Recursos Humanos. Bien, ¿qué vamos a ver en esta, primera, eh, en esta masterclass? Vamos a trabajar los objetivos que pretendemos conseguir cuando realizamos planes de carrera e identificación de potencial. Vamos a desarrollar una definición de planes de carrera, vamos a ver cuál es su importancia, a quién es aplicable y cuáles son las fases del plan y posteriormente hablaremos sobre la importancia de identificar el potencial y vamos a trabajar los indicadores de potencial, cómo analizarlo y luego veremos por último los métodos usados más eh, típicos para la identificación de potencial. Bien, comenzamos. Los objetivos de esta Masterclass, como decíamos, es conocer la importancia de la identificación del potencial y del talento dentro de las políticas de gestión de personas. Asimismo pretendemos que seáis conscientes de los pasos a desarrollar a la hora de realizar planes de carrera. Bien, ¿Qué entendemos por plan de carrera? El plan de carrera es una herramienta individualizada que intenta desarrollar todo el potencial de una persona a través de la adquisición sistemática de conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades ¿eh? y que permiten eh, perpetuar a través del tiempo y que permiten que la persona vaya asumiendo bueno, pues mejor y más responsabilidades. Por tanto, tienen una visión, como podemos observar, a medio plazo y es absolutamente revisable, es decir, yo puedo tener un plan de carrera eh, que he diseñado para una determinada persona y por determinadas razones pueden cambiar o bien los puestos o bien la trayectoria o bien el interés para que cambie de un lado a otro y entonces este plan de carrera como es a medio y largo plazo puede ser absolutamente revisable. ¿Por qué son importantes los planes de carrera? Bueno, tenemos algunas ventajas cuando somos capaces de implementar estos planes de carrera, aunque es verdad que las organizaciones cada vez más tienden, eh, bueno, quizá a utilizar menos ¿no? estas medidas de retención del talento. En definitiva, eh, las ventajas que proporcionan son, favorecen la retención del personal clave, ¿m? del talento en definitiva, pueden ser una herramienta para retener talento aseguran la continuidad gerencial, elemento fundamental, ya que si tenemos una persona que se va formando para asumir mayores responsabilidades eh, y, se va, y se va guiando a través de eh, bueno, pues las eh, sesiones de mentoring o de coaching que el gerente, el directivo eh, quiera trabajar, pues va a tener una persona formada su imagen y semejanza y por tanto vamos a asegurar la continuidad gerencial. Eh, otra importante eh, ventaja que tienen los planes de carrera es que posibilitan el desarrollo personal y evidentemente mmm, son una fuente importante de motivación para las personas que tienen la posibilidad de realizarlos. Y además pues, se reduce la incertidumbre que genera la salida para la empresa del personal que entiende como clave o que entiende como talento. Todas estas son razones más que suficientes para implementar planes de carrera, pero evidentemente no todas las organizaciones pueden hacerlo, dado que para ello necesitan tener una estructura organizativa que no sea lo suficientemente achatada y que tengan un proyecto de desarrollo y puestos a los que poderse dirigir. ¿A quién es aplicable el plan de carrera? Bueno, pues en términos generales tenemos algunos aspectos que nos ayudan a identificar qué personas son susceptibles de asumir un plan de carrera. Por ejemplo, personal con un alto desempeño eh, organizativo, ¿no? con un desempeño alto, con un rendimiento alto en su puesto actual, esa es una condición eh, necesaria. Eh, tenemos también que identificar que esa persona tenga potencial para asumir nuevas responsabilidades. Por tanto, dos elementos importantes. Una es que yo tenga un desempeño alto en mi puesto de trabajo, pero que asimismo sí tenga capacidad y potencialidad para asumir nuevas responsabilidades. Una sin la otra no me es suficiente. Y además, en términos generales, bueno, pues, asumimos que una persona que asuma un plan de carrera no, será, no tendrá una edad superior a 45 años porque entendemos que con esa edad la persona ya tiene una serie de, de experiencias eh, asumidas y en principio no necesita desarrollar un plan de carrera a largo plazo en la organización. ¿Cuáles van a ser las fases por las que eh, podemos pasar y las que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de carreras en el caso de que nos lo pidan? ¿no? bueno El primer punto sería analizar la planificación estratégica de la compañía. Claro, a ver, los planes de carrera evidentemente los vamos a poner solo para aquellos puestos que consideramos claves y para ello tenemos que saber qué eh, entiende la empresa como, como aspecto clave. Entonces, analizar su planificación estratégica y saber cuáles son de nuevo los objetivos que pretende conseguir a medio y largo plazo, nos darán pistas de cuáles son las áreas o funciones o puestos en concreto que necesitan de un desarrollo de plan de carrera. En el segundo paso definiremos el alcance de este, de tal manera que incluiremos qué personas van a participar, en qué alcance temporal, es decir, en qué tiempo tengo yo que tener desarrollado y realizado el plan de carrera. ¿Mm? Como decíamos, no todas las personas pueden asumir un plan de carrera, este solo está eh, o solo están orientados para lo que entendemos por los puestos claves. ¿Mm? Eh, en cuarto lugar, tendríamos que exactamente conocer qué metas debe alcanzar cada una de estas personas identificar, como hemos dicho, el personal con potencial, saber cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas a desarrollar, definir el programa de formación o de desarrollo, porque no necesariamente vamos a trabajar solo y exclusivamente formación para desarrollar el plan de carrera en un plazo de dos o tres años, plasmarlo todo en un documento para que quede efectivamente eh, bueno, organizado, eh, planificado y estructurado y para que todo el mundo sea consciente de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, analizar individualmente con cada una de las personas el coste que nos va a suponer el plan de carrera en función de pues, las áreas formativas a las que tenga que atender o las otras herramientas de desarrollo que vayamos a utilizar y m, realizar un seguimiento permanente y un reajuste en el caso de que este sea necesario puesto que como he dicho anteriormente si la planificación estratégica cambia eh, bueno, pues eh, el plan de carrera también puede cambiar. Bien, ¿qué entendemos por evaluación de potencial? Entendemos por eh, eh, identificación o evaluación del potencial a la determinación o pronóstico de las posibilidades de desarrollo de una persona estimando qué tipo de puestos puede llegar a alcanzar dentro de una organización. Este es un aspecto que hemos dicho que es necesario para desarrollar el plan de carrera. ¿Y qué indicadores nos van a dar o nos van a facilitar saber que estamos delante de gente con potencial? Bueno, pues tenemos algunos. Por ejemplo, cuando comprobamos, como hemos dicho anteriormente, que son capaces de conseguir los resultados que se les ha eh, pedido, y esto lo podemos observar, por ejemplo, a través de la evaluación del desempeño. Generalmente, la gente competencial destaca por una elevada iniciativa, suelen tener un elevado control y estabilidad emocional. Eh, son gente con excelente capacidad para aprendizaje, tienen capacidad innovadora y creativa, gran desarrollo de todas las habilidades referenciadas a el componente de la inteligencia emocional, capaces de relacionarse positivamente con la gente y de generar relaciones estables y duraderas, tienen una gran habilidad para la persuasión y la influencia y evidentemente están muy orientados al logro. Todos estos indicadores serían elementos que nos, nos ayudarían a saber qué personas dentro de la organización tienen potencial para asumir nuevas responsabilidades y qué personas son las que a las que les podemos realizar el plan de eh, carrera. ¿Qué métodos tenemos pues, para hacer todo esto? Para conseguir saber que eh, si tienen o no, no tienen los indicadores anteriormente, bueno pues tenemos diferentes métodos por ejemplo el método basado en los expertos este método consiste en recoger información procedente de diferentes fuentes por ejemplo la evaluación de su superior jerárquico opinión de otros compañeros o clientes podemos utilizar también test eh, que nos analicen determinados indicadores eh, cognitivos o podemos mantener también entrevistas personales con, la, con el candidato bueno, todos estos elementos o todos estos métodos basados en lo que llamamos expertos nos pueden ayudar a saber si tenemos delante de nosotros una persona competencial y por tanto con capacidad para asumir un plan de carrera. También tenemos otro, otro modelo, algo más caro que el anterior, que las organizaciones también lo utilizan para... Por ejemplo, para efectivamente para promocionar y, defin y decidir del conjunto de personas que actualmente están desempeñando una tarea determinada, quién es el que debe sustituir al jefe, ¿no? en el caso de que este pues, marche o cambie o ascienda. Este método es el assessment center. Se basa en reunir durante un día o varios a los candidatos, los cuales tendrán que realizar diferentes pruebas bueno, pues de, de, de diferentes clases, desde pruebas roleplay, testing basket, dinámicas grupales, eh, mmm, diferentes ejercicios que van a ayudar a, en base a las competencias que tenemos definidas para asumir el puesto o los puestos siguientes, comprobar si esta persona tiene potencial o tiene potencial para desarrollar un plan de carrera y luego tenemos otro tercer método eh, que aunque no, no supone el 100% de las garantías pues es un camino también muy sencillo que es el de obtener opinión por parte del superior jerárquico directo eh, quien nos va a decir que personas de su departamento son las que son susceptibles de asumir mayores responsabilidades y las que él entiende que tienen potencial de desarrollo vale y hasta aquí esta segunda masterclass destinada a, eh, como hemos visto, planes de carrera e identificación de potencial. Muchas gracias.